Hola, soy Carlos de Taller TeleKids y me alegra presentar el corto Magnus, el volcán, al Festival de Cine Ecocine de Zaragoza. Este corto ha sido bastante difícil de producir ya que es, lo hemos hecho con una técnica stop motion y bueno, pues a, trabajar con cartulina, con piezas móviles, tiene su dificultad. Y casi siempre eh, estábamos trabajando y movíamos un brazo o una pierna y había que volver a repetir la escena y, y toma eso, mucho esfuerzo y demasiadas tomas. Fue bastante desafiante. Eh, con este corto lo que queríamos transmitir es un mensaje eh, medioambiental eh, donde queremos decir que hay que dejar de contaminar, hay que dejar... Eh, de echar gases tóxicos a la atmósfera, dejar de tirar eh, residuos tóxicos y que cada uno también eh, debe poner su granito de arena y dejar de contaminar también y quizá incluso reciclar y ayudar al medio ambiente porque este planeta hay que cuidarlo. Y bueno, pues eso es todo. Hasta luego.